Acompañado por intendentes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, el jefe comunal de Urlingham, Juan Zabaleta inauguró esta tarde el tomógrafo que va a brindar servicio a los vecinos de Urlingham aquí en el Hospital San Bernardino. Compartimos una rueda de prensa junto al intendente y esto es lo que desea. Seguir cumpliendo con, con las necesidades, en este caso en materia de salud pública y de requerimiento y de, y de compromiso con, con mis vecinas, con mis vecinos, con los vecinos de la región un tomógrafo de última generación, no solamente es bueno para, para nuestro hospital, para nuestros vecinos, sino también que con, con las puertas abiertas a, a los vecinos de la región. Nosotros en Urlingham, se está dando un debate en estas últimas horas, nosotros en Hurlingham no, no les preguntamos de dónde vienen, sino que les duele a aquellos que requieren atención en salud pública. ¿no? Y esto también está, está abierto a, a, a ellos, a los vecinos de la región. Y, y bueno, y ponerlos en el mejor lugar. Esto es producto del esfuerzo también de mis vecinos que con mucha, con mucha, mucha muy, mucho esfuerzo, valga la redundancia, eh, pagan el impuesto. Y con fondos municipales logramos obtener este tomógrafo y pensar que en el mes de marzo... Los vamos a tener aquí acompañándonos, eh, inaugurando la, la sala de internación con 25 camas en una primera etapa de 40 y la terapia intensiva para seguir mejorando y para poner, como, como me gusta decir a mí siempre, un punto sobre, sobre, sobre el acento en los adultos mayores que la están pasando muy mal, que no les alcanzan las jubilaciones, que no les alcanza para, para poder comer y que, que menos para comprar medicamentos. ¿no? Así que esta obra también va a ser para ellos. Más allá de tus por lo que manifestás en tus palabras es cierto, cierta disconformidad digamos, con toda la situación. ¿no? Hablas de los jubilados, hablas también de esta situación que planteó el gobierno con los extranjeros. digamos ¿Qué, qué mirada tenés en lo personal de todo esto? Bueno, la mirada es la catástrofe que estamos viviendo en Argentina, esa catástrofe económica de un, país, de un país sin rumbo, de un país en donde nos dicen que este es el camino y, y si el camino es todos los días el cierre de un comercio, el cierre de una pyme, que a los jubilados el poder adquisitivo se les pulveriza por la inflación, me parece que estamos mirando, mirando otra cosa y la verdad es que estamos acostumbrados a que, a que el gobierno nacional mire hacia otro lugar. Así que es doble el desafío de los intendentes que, que hacemos este tipo de políticas públicas, que nos hacemos cargo, sin, sin quejarnos, ¿no? de, de políticas que no son jurisdiccionales, pero lo hacemos y que no no tienen recursos, los fondos coparticipables nos lo sacan para, bueno, para cumplir con ese fondo monetario, que no era bueno. ¿Se acuerdan que nos decían que era un fondo monetario distinto? Bueno, Yo les doy la mala noticia que es un fondo monetario malo, más malo que nunca. Un fondo monetario que ahora pretende ir a elevar la edad jubilatoria en la Argentina, que es no es más ni menos que ver posiblemente a un adulto mayor, masculino, de 70 años, manejando, manejando un remis, o a una abuela eh, limpiando una casa por hora. Estas son las cosas que pasan en los barrios del conurbano Así que la verdad es que estamos, estamos mal porque vemos desilusión en la sociedad, vemos tristeza en nuestra gente, pero bueno, yo pretendo representar futuro y esperanza. Y, y creemos que tenemos un enorme desafío para adelante de ponerle un punto final a, a este proceso que, es, que me parece que es el peor al menos de la historia de estos 35 años de democracia. ¿Y cómo se corporiza una alternativa para justamente frenar este proceso? Miren, la reflexión es que desde la oposición estamos diciendo lo mismo. Vemos que hay dirigentes que dicen lo mismo que estamos diciendo nosotros, o sea... Eh, el poder adquisitivo implosionado, la matriz productiva del conurbano también implosionada, la situación de los adultos mayores, el endeudamiento. Ahora, si en lo conceptual estamos diciendo lo mismo, me parece que hay que claramente poner en práctica la construcción de un frente opositor que como límite lo tenga Macri, que como límite tenga el gobierno nacional, me parece que no hay otro límite. Digo, el que piensa que hay otro límite que, que está en la discusión de la construcción de un frente político opositor, me parece que está siendo funcional claramente al gobierno de Macri. La verdad es que ser funcional a este gobierno es un lugar muy feo. Y se van a parar en un lugar muy feo, ¿no? En donde no los dirigentes los vamos a, a, a discutir, sino que es la sociedad la que los va a poner en discusión. no Pero bueno, yo tengo... Tengo expectativas y, y, y convivo con mis compañeros intendentes y tenemos políticas públicas todos los días que, que hace que, bueno, que, que nos hagamos cargo de, de todo lo que podamos para que nuestra gente esté un poco más contenta y un poco más atendida. En función de lo que decís, también hay algunos sectores del peronismo que no solo ven como límite al macrismo, sino también a Cristina Kirchner. ¿Cómo se resuelve este dilema? No, Las contradicciones no las voy a resolver yo, porque yo no tengo contradicciones. Las contradicciones las resolverán aquellos que piensan lo mismo que yo, que, que es todo lo que les dije en función de lo que representa este gobierno nacional, y que lo que hay que hacer es construir un frente opositor, y es posible hacerlo. A ver, eh, habrá, que, que esto, habrá que planteárselo a los intendentes, a los dirigentes que disputan este poder, que disputan la Argentina, que nos acompañen un día en el conurbano. Que vengan con nosotros que vengan a ver que hay colegios públicos en Urlingan, hoy hicimos la licitación del servicio alimentario escolar, que va a alimentar 27.000 chicos, que, que ha duplicado la matrícula. ¿Por qué es esto? Por lo mismo que pasa con el sistema de salud. Cuando no hay trabajo, no hay obra social y viene al sistema de salud pública. Cuando no alcanza la plata, no se paga más la matrícula privada y vienen a la, a la escuela pública y bienvenidos sean, porque yo iré a discutir lo que tenga que discutir con quien corresponda, el aumento de cupos para que puedan desayunar para que puedan almorzar y para que puedan merendar así que bueno, me parece que estas son las cosas que tienen que ver y, y, y es bueno que por ahí, si tienen alguna confusión, con todo respeto que se acerquen a Burlingame o algún distrito del condor urbano a tener estas experiencias que son angustiantes, pero que nos ¿Por qué nos carga porque digo, no, no, no se resuelve la Argentina desde un set de televisión no se resuelve la Argentina desde la capital federal la Argentina profunda está con problemas, la Argentina interior está con problemas, lo ven en los gobernadores, los gobernadores, hemos visto muchos gobernadores que están atendiendo y entendiendo esto que es construir una alternativa sobre un pasado que ha sido importante, pero, pero mirando al futuro, claramente nosotros tenemos, digo, me parece que el, el gran secreto de esto es mirar al futuro, es plantearles que la única economía que, que en la Argentina y en el mundo funciona es la que genera empleo y consumo, eh, que tiene que haber salarios dignos para que la gente pueda consumir para que pueda haber tranquilidad que tiene que haber jubilaciones dignas que tiene que haber otro, otro cálculo jubilatorio como el que teníamos que pueda ir de la mano del aumento paritario el aumento jubilatorio hasta superarlo como lo veíamos hasta el 2015 pero bueno, mientras el Fondo Monetario Internacional que es malo, que no es bueno que si no se enteraron es malo esté presente fijando las políticas económicas de la Argentina vamos a estar en problemas así que esperemos poder ...poder que, hacer que todos los entiendan y, y construir una alternativa. ¿A qué aspiran los intendentes en el momento de las definiciones políticas... ...de candidaturas y demás? Primero, aspiramos a todos los días poner el oído en esto que tiene que ver... ...con la política pública, vincular la necesidad de nuestra gente. Todos los intendentes compañeros nuestros eh, están en ese camino. Y en segundo lugar, eh, pensar que en este año electoral... Eh, ...los intendentes que, que tienen experiencia de gestión que tienen, vuelvo a repetir, políticas públicas que son importantes, pueden tener la experiencia de poder hacerse cargo y resolver también una situación en la provincia de Buenos Aires que es muy difícil. ¿no? Y, y, y está bien que así sea, y, y nosotros, yo he opinado puntualmente sobre Martín Abralde, que me parece que es uno de los hombres que, que puede liderar este proceso, también con ofertas, y está bien que sea así, con ofertas electorales que se puedan, que se puedan dirimir, ¿no? Pero, pero fundamentalmente diciéndole a los bonaerenses y a los argentinos hacia dónde los vamos a llevar y cómo los vamos a llevar. Intendente, volviendo a la salud pública, ¿cómo está hoy, por hoy en Úrnica, más allá de la inauguración de este tomora Con las dificultades que, que tiene la salud pública, fundamentalmente, en estos lugares, que es el conurbano. Las dificultades son las demandas. Nosotros en marzo del 2016, cuando arrancamos la gestión, nuestro sistema de salud pública tiene el hospital Cabecera, el San Bernardino, la ex-UPA, que es el hospital de mediana complejidad Papa Francisco en Villa de 6 nueve salas de primeros auxilios y el sistema del 107 que pusimos en marcha en marzo, que en el 2016 atendía 1.600 personas por día. Hoy atendemos 5.000 personas por día, tres veces más. Así que eso hace que, que la cosa se dificulte, pero que nosotros vayamos invirtiendo en esto: ampliaciones, eh, mejoras de instalaciones, eh, la creación de la terapia intensiva, la municipalización de la unidad de atención para tener ahí un shock -run de mediana complejidad. Y, y bueno, y las salas de primeros auxilios que, que están trabajando bien porque algunos vecinos no se pueden trasladar. Así que es ahí donde van fundamentalmente con, con sus hijos y sus nietos. ...a recurrir a los pediatras y yo agradezco, aprovecho la oportunidad... ...a nuestros médicos, a nuestras médicas, a nuestros enfermeros... ...y personal administrativo por todo el esfuerzo que hacen. ¿Como intendente llevan este tipo de reclamos a las autoridades gubernamentales... ...y nacionales? Y si es así, ¿qué le responden? No? Siempre, siempre, siempre, siempre. Yo creo también en democracia frente a, a gobierno provincial y nacional... Eh, ...que no, no son nuestro signo político, que no puede ser el vecino... ...o el jamón del sándwich, una discusión interna, no lo es... Eh, recurrimos, eh, en algunos casos encontramos alguna solución en otros casos no, que, que, que son la mayoría pero, pero la verdad que yo, no, a mí no me votaron para quejarme a mí me votaron para que yo trate de buscar y resolver cuestiones que, que, bueno, que todos los días tienen demanda Muchísimas gracias, gracias.